¿Y si no pudieras defecar? Entonces te ocurriría como a Hanky F. Forma, conocido como el hombre globo, quien sufría un megacolon gangliónico congénito. Debido a ello, su colon podía pasar días o semanas sin moverse, provocando estreñimiento. Conforme pasaban los años, más duraban estos periodos de inactividad. Su autopsia, a los 29 años, reveló un colon de 254 centímetros de longitud y hasta 38 centímetros de diámetro. Este contenía más de 18 kilogramos de excremento. Como consecuencia, el colon había desplazado al resto de órganos abdominales.